Buenas, vamos a ver cómo entregar una práctica hecha con Scratch. Lo primero, una vez tengamos ya nuestra práctica completada, hemos de pulsar el botón compartir aquí arriba, este que se ve en naranja. Si no hacemos esto, el proyecto no podrá ser visto por alguien ajeno a nosotros, a los creadores. Nos pulsamos y veremos que nos salió un cartel dándonos las felicidades por haber compartido el proyecto. Y ahora ya podemos compartirlo. ¿Y cómo lo compartimos? Muy sencillo. Copiamos la dirección web o la dirección URL que aparece en la barra del navegador. Aquí arriba. Copiamos y eso es lo que tenemos que entregar en nuestra tarea. Por ejemplo, esta es una tarea de prueba. Tendremos que darle agregar entrega. Y veremos que no podemos subir ningún archivo, simplemente escribir. Pues por cada tarea, por cada práctica, entregamos y escribimos la dirección web. Por ejemplo, esto era animación. Y pegamos ahí y tenemos la dirección y le damos a guardar cambios. Aquí vemos el texto en línea que hemos agregado y vemos que estará correcto. Y si pulsamos en la dirección, se nos abrirá el proyecto que hemos compartido y que el profesor podrá corregirlo y verlo.